señor director, si me ayuda, eh, donde, eh, mírenlo ahí el video, cuando una unidad del 911 atropelló y dejó, señor esto es increíble, el 911 lo atropelló y lo deja, ¿eh? y si no es por esas cámaras, uno no, no, no hubiese sabido, ¿eh? ahí están las imágenes, esto parte el arma. atención presidente de la república Luis Abinader, Debemos de tomar cartas en el asunto con, con el sistema 911. Ya esto no es asunto de que es casualidad, que no, no, no. Esto es un asunto eh, que da pena, da pena. Tengo aquí al joven eh, Giancarlos Martes quien es hijo de Andrés Martes quien fue su padre a quien atropelló, eh, atropelló eh, la unidad del 911. Eh, buenos días, Giancarlos. Eh, eh, cuéntame, eh, ¿qué pasó con tu padre? ¿Dónde fue? Eh, eh, eh, el accidente y de qué forma ocurrió. Oh, sí, como él todos los días lo hace de cotidiano, él viene de su trabajo, que él trabaja en el club ahí de Pepín. Y él baja por aquí, por lo lado, por el área de mercado, y baja por la calle Carmen ahí. Y entonces resulta que cuando él viene por su vía normal, viene una unidad de 911, viene a ciento y pico de para allá. Y entonces en esa esquina incluso hay un letrero que dice padre. Y entonces, eh, más anteriormente, pasa un vehículo y ahí los vehículos se paran. Y cuando viene la unidad 911, pasa a ciento y pico, y entonces le da, el papá mío viene bajando y le da en lleno, y lo batea. Y cuando le da, que lo tira al contén eh, que está manejando la unidad 11 lo que hace es que se para Ahí a mirarlo, a lo que viene la otra ambulancia de 911. O sea que esa misma unidad no lo rescató. No, no lo rescató. Y él lo que se bajó y se paró ahí a, a llamar a otra a otra unidad, a esperar que llegara. Él se, se paró para, como quien dice, que no, para como que no le dijera nada, digo yo, supongo yo. Imagínese, y, y, y lo dejó tirado ahí ¿En qué condición está tu padre? ¿Y dónde está eh, hospitalizado? Eh, mi padre está ahí en, eh, en el hospital En San el hospital Vicen San Vicente Vicen Vicen de, de Paul Está crítico, crítico ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le ocurrió? ¿Qué tiene? Pues sí, los golpes fueron en la cabeza Y ahí lo tienen entubado ahí lo tratan de mantenerlo estable Porque está grave, grave ¿Y, y qué edad tiene tu padre? El eh, padre mío cumplió 53 años a el lunes cumplió. Wow. Sí, venía ya de su trabajo. Como él cumplía el cumpleaños otro día, ya venía temprano, ya a las 9 y 42 y, y, y una pregunta, tú me dijiste fuera del aire que tú fuiste a la oficina del 911. fui, fui a la oficina del de 911 y lo que me dijeron como que le enviara el video, como para ver qué ellos hacían. Y yo le tiro y le tiro por WhatsApp y no me dice nada, no me da ninguna respuesta. Y yo le dije que te iba a salir al aire porque si no me da ninguna respuesta ni nada, ¿Qué Muy tengo bien. Que tengo que hacer? Yo venía aquí a Muy reclamar. Bien. Entonces, miren, yo le voy a hacer un llamado. Atención la gobernadora, atención el alcalde, atención el senador, Franklin Romero, diputado. Ustedes tienen que ponérsele fuerte en la provincia de Duarte, porque si no, el 911 va a seguir en vez de hacer bien lo que va a hacer el mal. Entonces, no podemos, no podemos. Me dice que necesita sangre para el sangre, sangre B positiva, sí. Sangre B positiva. Vamos a colocar, señor director, no sé si tenemos ahí a nuestro eh, titulador... Para colocar, eh, le mandé, eh, me parece el teléfono, sí, está ahí, eh, de, de Jean Carlos, para que puedan eh, quizás eh, alguna persona llamarlo, eh, darle alguna orientación. Eh, se necesita sangre para su padre que está hospitalizado en el hospital San Vicente de Pau. Ahí vemos las imágenes de es tu padre. que sí, está. Sí, eso fue en eh, emergencia. Eso fue en emergencia. En emergencia, la primera noche cuando llegó. O sea, que tu padre está... Está intensivo en, ahora, en, en UCI. Está en cuidado intensivo, en una unidad Ajá. de cuidado intensivo. Dios. En UCI, algo así que le llaman. Sí, unidad de cuidado intensivo, una UCI. Uh -huh. Oh, mi Dios. Mira, sí. me imagino que tú estás pasando por una situación difícil. Claro, no es fácil. Mi familia eh, vea está sufriendo porque no es fácil un padre. Y, y, y ¿Cuántos hermanos son ustedes? Eh, somos tres. Yo soy el único varón. Dos hembritas más... Más y, pequeña que No, sea. una hembrita y otra más grande que yo. Pero eso eso parte del alma, eso, porque imagínese, un padre, padre, padre, imagínese. ¿Qué tú le quieres decir a las autoridades y al presidente de la República? Ah, Dios, que, respecto a eso? que, que, que se hagan cargo, porque ellos en realidad fueron ellos que tuvieron la culpa, que se haga responsable el caso. Porque imagínese, ahí venía de su trabajo y no hace lo mal hecho, ese hombre tiene ahí 22 años trabajando ahí en ese club. Todo el mundo lo conoce como hombre de bien y, y mira como lo, lo que le hacen. Lo bueno, atropella y lo dejan así como si fuera un animal y eso no se hace. Andrés Marte Herrera. Andrés Marte Herrera, sí, claro, es muy conocido. Y todo el mundo lo conoce. A él. Bueno, eh, gracias, Giancarlo, por sacar eh, un poco de, de valor y, y, y denunciar. Claro, Esto Esto vamos no a seguir, vamos a subirlo a nuestra plataforma. Eh, el sábado yo voy a hacer un comentario fuertemente en el gobierno de de los sábados de la Z101 y en nuestra plataforma también lo vamos a hacer porque esto es una irresponsabilidad del 911. Ojalá sí. que algún representante eh, nos llame, eh, ahí están los teléfonos del estudio, 809-725-0505, que nos llamen y nos den al, eh, qué es lo que está pasando con el 911, principalmente en la provincia de Duarte. Algo más, Giancarlo. Pues sí, que como hoy fue él, mañana puede ser cualquiera de nosotros que andamos en la calle y esa gente anda en como... Como perro en la calle, como así. No y la irresponsabilidad res, porque claro. ellos deben de, por lo menos, eh, de, de que su seguro eh, eh, cubra los gastos de estar ahí presente, darle seguimiento. porque Dale, de, Darle seguimiento, así mismo. Dios, el 911 es para emergencia y miren esta situación. Así no podemos hacer parte. Incluso, en, en un segundito, ellos... Le dieron soco, eh, la, la, la, Cuando la ambulancia llegó, eh, yo había una, una gente por ahí, me dijeron que ellos lo subieron con todo y cuando llegó allá al hospital, la cartera no tenía nada de dinero, porque ahí trajo un negocio y todos los días lleva el dinero a la casa. Y la cartera no tenía ni dinero, ni tarjeta de crédito, eso se lo sacaron todo y supuestamente fue de la ambulancia allá al hospital que le sacaron el dinero, porque ahí tengo testigos que vienen por ahí cerca, que ahí lo montaron ahí mismo cuando llegó la ambulancia. Después de caso, ¿de por qué sucedió eso? Y le sacaron todo. Bueno, miren, esto hay que investigarlo. Atención a las autoridades de San Francisco de Macorís, esto hay que investigarlo. Atención el, el director provincial de Salud Pública, el doctor Nelson Socias, y todas las autoridades que tienen que ver eh, en la provincia de Duarte para que se acerquen a las personas de 911, al encargado de aquí, o, o, o directamente a, al general encargado de 911, porque esto no puede estar sucediendo. Miren que yo viví una experiencia muy fuerte, muy triste con el ingeniero Darío Yunes, compañero de nosotros comentarista de la Z101 en el gobierno de los sábados eh, donde duramos unos casi 20 y pico casi 25 minutos esperando una unidad del 911 nunca llegó y lamentablemente el ingeniero falleció producto de un infarto al miocardio entonces eh, esto tenemos que entre todos resolver la situación con el 911 gracias Giancarlo, nosotros vamos a un corte luego del corte ya Seguimos con todo el desarrollo aquí en este su espacio, El Toque del Mediodía.